Ni qué decir que todos sabemos quién es Freddie Mercury, hasta yo lo sé. Todos lo sabemos, todos sabemos quién fue Freddie Mercury. Y Freddie Mercury, aparte de ser un, un personaje del medio artístico, de la música y un personaje social en muchos sentidos, fue también un ejemplo de cómo combinar la ropa. Y él sabía cómo combinar sus tenis. Les voy a hablar de cinco modelos de tenis que Freddie Mercury usaba regularmente y que además hizo famosos justamente porque él los usaba de manera cotidiana, pero los usaba muy bien combinados. A ver qué les parecen a ustedes las combinaciones que hacía Freddie Mercury con sus tenis y su ropa. El rock es de los fenómenos sociales que mayor influencia tiene en nuestra imagen y nuestro vestimenta y nuestro estilo está inspirado en los protagonistas del género. Por ejemplo, los músicos son una fuente de inspiración para el estilo de muchas personas. Las estrellas de rock han marcado toda una época y una tendencia de vestir. Hoy les vamos a hablar de Freddie Mercury y los tenis que personalmente prefería. Si eres fan de Queen o simplemente quieres tener unos tenis retro, este video es para ti. Adidas Hércules Este clásico modelo de Adidas fue su favorito. Los Adidas Hércules son unos tenis tipo bota de color blanco con detalles en gamuza gris. Tiene las típicas tres franjas que dan identidad a la marca. Son unos tenis diseñados para boxeadores, pero Freddy los inmortalizó como tenis de uso casual. Los utilizó durante el concierto Live Aid, uno de los conciertos más legendarios del rock. Su outfit era una playera de tirantes blancas, unos jeans vaqueros, un cinturón de cuero negro y los adidas Hércules. Nike Greco Al parecer a Freddy Mercury le gustaban los tenis diseñados para el cuadrilátero, ya que los Nike greco también estaban diseñados para el box y la lucha olímpica. Hay diferentes variantes de color, pero Freddy usaba unos greco blancos. Son unos tenis minimalistas, también de media bota y con el logo de Nike en un costado. Freddy los usó en los promocionales del disco Hot Space de Queen y en algunos conciertos. Los combinaba con unos joggers blancos con líneas laterales en rojo o en negro. Otinsuka Tiger En sus primeros conciertos, Freddie Mercury usó una marca de tenis japonesa. Usinuka Tiger es una marca de tenis y ropa, tanto deportivos como de uso casual y urbano. En la gira de Queen News of the World, Freddie Mercury usó unos tenis de esta marca, también de tipo botín y en color blanco. Adidas Samba. Los Adidas Zamba son unos tenis icónicos de la moda de décadas pasadas. Estos tenis tienen dos variantes, en color blanco y negro, con detalles de gamuza. Los samba estaban destinados al fútbol de sala, pero el vocalista de Queen Usó estos tenis en muchas presentaciones y conciertos. Estos son algunos de los tenis que Freddie Mercury utilizaba en sus giras. ¿Conoces algunos más? Si es así, compártelo en los comentarios. Si les pareció bien el contenido, ayúdenos a difundirlo con sus amigos y por lo pronto les agradezco muchísimo su atención y les pido que nos veamos en la próxima. Muchas gracias.